tenemos un montón de creencias que nos han formado culturalmente, lo que hay que hacer es aprender, saber cómo se generan estas creencias y estas conductas, aquellas cosas que los alimentan, que le dan su fortaleza, que los sostienen. Y otra cosa es plantearse, si me planteo cambiar, ¿realmente es necesario? El objetivo primario de nuestro cerebro es mantenernos a salvo, mantenernos con vida, pero por sobre todas las cosas, permitir la supervivencia de la raza es un elemento muy superior incluso a nosotros mismos. Ahora, somos programados de tal manera por la sociedad que no nos damos cuenta. Entonces, ¿de verdad creemos lo que creemos? ¿De verdad somos lo que apreciamos que somos? ¿Quién soy? Personas que han hecho cambios incluso de su fisonomía estando en la sesión. O sea, no es necesario que hayan... 18 sesiones como el psicoanálisis, que es toda la vida. Entonces sí he tenido situaciones impactantes. gente que se ha parado y se ha ido completamente recuperada. Reconócete y elige tus recursos tiene básicamente como objetivo eh, poder plantear dos temas que son interesantes, en mi opinión. Antes que, que todo, agregar que esta es una visión alterna, diferente, y, y no necesariamente implica eh, que sea verdad. Esto es más, yo invito en, en cada uno de, de mis cursos, de mis charlas, a dudarlo todo. Pero esta es una forma de comenzar. Entonces, reconócete Tenemos un montón de creencias que nos han formado culturalmente en cuanto a nuestra nacionalidad, en cuanto a un equipo de fútbol, o a nuestra religión, un partido político etcétera. Básicamente son cosas que hemos heredado de nuestra eh, eh, familia, de nuestro antepasado, de nuestros padres, etcétera, de nuestros amigos y que de alguna manera han eh, formado o nos han formado en lo que somos hoy día. Y esto no estoy hablando ni que sea bueno ni malo, solo es, solo pasa. Estas creencias nos han convertido en los seres que somos hoy día y de alguna manera en algún momento hemos visto que es necesario hacer un cambio. ¿Y por qué hacer un cambio? Porque tenemos situaciones que nos afligen. Tenemos la idea de que eh, la forma correcta de vivir la vida es en plenitud y alegría. Y cualquier cosa que vaya en contra de aquello termina siendo algo eh, doloroso, difícil y que eh, no nos deja, eh, ¿no es cierto?, expresarnos plenamente. Entonces, es necesario cambiar. Por lo tanto, ¿te cuesta cambiar? ¿Quieres cambiar y no puedes lograrlo? ¿Sientes que cambiar una actitud es un acto imposible de lograr? No es imposible, se puede hacer, y, y lo hacemos habitualmente con eh, las cosas eh, más sencillas, con, eh, con mucha facilidad. Pero tenemos una idea, una creencia, de que hay otras que son tremendamente complicadas de cambiar. Por ejemplo, si yo tengo el hábito de fumar y quiero dejar de fumar, eh, como hay una conciencia social que dejar de fumar es difícil, yo lo eh, tengo, digamos, incorporado, de tal suerte que para mí sería muy difícil dejar de fumar. En experiencias recientes, nosotros hemos visto cómo personas logran dejar de fumar de un momento a otro, simplemente tomando la decisión de hacerlo, y eso es otro camino y es otra conversación que es precisamente desde dónde y por qué tomamos las decisiones que tomamos. Entonces probablemente muchas veces escucharon de niños que eh, las personas no cambian que tal como nacen mueren que alguien nunca puede cambiar probablemente lo han escuchado más de una vez ahora no poder cambiar eh, no es lo mismo que no saber cambiar, todos podemos cambiar podemos cambiar cualquier conducta, lo que hay que Hacer es aprender, saber cómo se generan estas creencias y estas conductas, aquellas cosas que los alimentan, que le dan su fortaleza, que los sostiene. Y otra cosa es plantearse, porque esto también es válido. Si me planteo cambiar, ¿realmente es necesario? ¿O hay algún motivo para que yo quiera hacerlo? Porque eso también queda un poco eh, en, en el aire. O sea, nosotros vamos y tomamos un curso de meditación y sentimos que eh, tenemos que cambiar algunos, algunas conductas para, para poder seguir ese camino de meditación. Pero, ¿lo estamos haciendo realmente porque lo queremos? ¿O es por algo que nos está llegando desde fuera? Desde esta programación que estamos hablando, de esta programación inicial que es de dónde eh, procedemos, la familia en la que nacemos, el lugar donde nacemos. Entonces, vale la pena preguntarse. ¿Quiénes nos han programado? ¿Los líderes políticos? ¿Los religiosos, tal vez? ¿Los alienígenas? ¿Ancestrales, si son ancestrales mejor? No, no es así. Son años, décadas, centenares, milenios de años de adaptación, de supervivencia, de modelación, donde nuestro cerebro se ha ocupado de mantenernos a salvo y ha ido aprendiendo cuáles son las conductas que nos ponen en riesgo. De esta forma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 Ahora, somos programados de tal manera por la sociedad que no nos damos cuenta que hay un experimento que es la fábula de obediencia a los monos, a las normas que se hizo con algunos monos, una silla, un, o sea, una escalera, un, un poco de comida y un incentivo a subir por la comida, pero cada vez que uno de los monos que estaba en esa jaula subía por la comida, los demás eran rociados con eh, agua fría, con, agua, eh, con mangueras a presión, entonces... Eh, se producía una, un condicionamiento del comportamiento. Y eso es un poco lo que nos pasa a nosotros. Tal vez no nos digan un chorro de agua fría, ni nos castigan, pero sí hay una, un traspaso de generación en generación de cómo deben ser las cosas, de lo correcto, de eh, la forma en que funcionan, del deber ser. El deber ser es formativo y la formación es igual a programación. Tenemos en la mayoría de los países latinoamericanos escuelas normalizadas, de tal manera que enseñan de una manera determinada, enseñan una determinada eh, materia, o me imagino, no sé cómo se en, en, en otras partes del mundo, pero eh, los materiales de estudio y las materias o las asignaturas son todas muy parecidas y están orientadas hacia crear o a generar una conducta y a un tipo de persona. Nosotros... En particular, yo, eh, y esta palabra la voy a tomar de, de, un, de un amigo que, con quien conversamos mucho este tema, yo me declaro en ese aspecto un disidente. No contrario, no en contra, no, eh, no conspiranoico, sino que disidente de estas posturas que terminan haciendo un modelo de persona. Y cada vez que alguno de nosotros nos salimos de ese modelo, somos rápidamente, igual que en el experimento de los monos, somos rápidamente llevados a eh, poner en orden. Ahora, de esto hay, eh, en términos de las creencias, hay cosas que son irrefutables. Los lugares donde nacimos determinan generalmente nuestra creencia, nuestra eh, identificación con, con la bandera, por ejemplo, un tiempo a favor, luego en contra, todo eso va variando dependiendo de precisamente este grado de conocimiento que vamos obteniendo a través del tiempo y de las influencias que tenemos. La religión profesada por nuestras familias, Aun cuando nosotros no demos cuenta de nada, no vayamos a la iglesia, no estemos eh, rezando el rosario en el caso de los católicos o la tradición que sea, eso nos afecta. La época en que escogimos nacer, porque hoy día escogimos nacer en un momento tremendamente convulsionado en este planeta, lleno de movimientos, en el que nosotros estamos siendo partícipes activos de que se genere una nueva forma de ver las cosas, un nuevo pensamiento. Entonces, ¿por qué escogimos nacer en este momento? Y como ya decía antes, la educación normalizadora que, que tenemos, que las sociedades orientadas a la producción, pero producción de todo tipo, no solamente hacer cosas o construir cosas, sino que personas parecidas, que funcionan de la misma manera y que responden a los mismos incentivos o a los mismos castigos. Entonces, ¿de verdad creemos lo que creemos? ¿De verdad somos lo que apreciamos que somos? Y necesariamente llegamos a la pregunta que es la inicial en cada eh, sesión terapéutica quizás de autoconocimiento. ¿Quién soy? Nos hemos hecho esa pregunta un montón de veces y dependiendo del momento histórico que estamos viviendo tenemos una respuesta diferente. Entonces tal vez la pregunta atingente es ¿Quién creo que soy? Y en ese ¿Quién creo que soy? aparecen algunos aspectos como por ejemplo el propósito. Yo vine a este plano porque tengo un propósito y si es un propósito divino mucho mejor y a veces nos desgastamos nos pasamos la vida entera buscando cumplir ese propósito de verdad elegí mis creencias libremente es real el libre albedrío reflexionemos en eso un minuto si desde que yo nací hasta el día de hoy frente a cada decisión frente a cada situación siempre estuve respondiendo de acuerdo a cómo era instruido de a cómo me dirigían eh, ¿Alguna vez elegí realmente? Insisto, esto no estamos hablando de que si es bueno o es malo, solamente es plantear la pregunta. ¿Realmente el libre albedrío es algo que me permite a mí conseguir esa alegría, esa felicidad que me prometieron desde pequeñito? Como por definición? Libre albedrío o libre elección es la creencia de las personas, que las personas tienen el poder de elegir y tomar sus propias dec decisiones. Entonces, ¿realmente hemos sido libres de tomar nuestras decisiones? ¿O el libre albedrío es más bien una quimera, un sueño, algo a lo que eh, aspiramos? Entonces, ¿qué hacemos? Porque lo podemos poner aquí en, en eh, este planteamiento, pero y, ¿y ahora? Observémonos por un momento qué ocurre en nuestro interior al plantearnos estas inquietudes. ¿Qué se mueve? ¿Por qué estoy aquí, por ejemplo, escuchando estas ponencias hoy día? ¿Qué estoy buscando? Algo está pasando conmigo, por algo llegué aquí. Entonces, a mí me gusta decir que ese es el viaje. Cuando encontramos este lugar y aparecimos, por ejemplo, algunos jóvenes, otros no tan jóvenes, eh, pero en algún momento aparecimos, ¿no es cierto?, por ahí, tocando la puerta de libertad emocional, fueron los primeros pasos, porque hubo un camino donde nos reconocimos que no éramos lo que creíamos que eran, no éramos lo que creíamos que éramos. Entonces, el reconocerme puede ser en cualquier minuto y puede cambiar en cualquier momento. No es, una, eh, no es tajante. ¿ya? Esto es evolutivo. En un minuto me reconozco, al siguiente no. Eh, un día me veo en, eh, en el del frente, al otro no. Entonces, reconocerme implica en que tengo que buscar qué me gusta, qué quiero, cuál es mi esencia. Porque por ahí algunas personas que... Eh, hemos llegado no es cierto al mundo de la eh, de las terapias complementarias vamos como buscando cierto nivel espiritual porque eh, el, de alguna manera nos dicen que lo espiritual es mejor que lo que estamos experimentando en este mundo material pero por ahí mi esencia no es la misma de un monje tibetano que su vida es eh, meditar ahí en el tíbet eh, y, y tal vez mi esencia va por otro lado va por eh, no sé, eh, hacerme de muchos millones y montar un negocio y dar mucho trabajo, o sea, tal vez eso sí me conecta con mi esencia, y eso está en el reconocerme, pero como tengo esta creencia de que el dinero tiene ciertas influencias negativas, que los empresarios, por ejemplo, son manejadores del, de, de las personas, y eso para mí tiene una característica negativa, claro que no lo voy a hacer, aun cuando esa era mi esencia. Cuando recibimos información de muchos lugares que dicen, hoy oh, tienes que dejarlo todo porque no te llevas nada, este mundo te muere, todo queda aquí, entonces ¿para qué? ¿Te vas a enfocar en un, en un mundo material? ¿Quién se queda con todo eso cuando uno se muere? Entonces, voy a ser majadero si se quiere en insistir que esto no es absoluto. Esto es una opinión, una visión sobre cómo hemos eh, vivido toda nuestra vida con creencias que en, en muchos casos ni siquiera las reconocíamos como tales. Entonces, en, en esa búsqueda de mi esencia, de reconocerme, porque es reconocerme, no que yo me mire en una foto y diga, ah, ese que está ahí soy yo, me reconocí. No, reconocerme, saber quién soy, saber qué es lo que quiero, para dónde voy, ¿no es cierto? Esta travesía a mi interior. Esto nos va a llevar a un descubrimiento. Cada travesía termina en un descubrimiento. Y ese descubrimiento podría ser mi esencia. Y cuando yo encuentro mi esencia, ya sé en qué dirección avanzar. Y si no lo sé, voy a encontrarme con quién. El universo es fantástico. Lo tiene, está todo lo que necesitas, está ahí y se brindará en la medida, en la medida que estés dispuesto a recibirlo. Entonces en este viaje voy a reencontrarme. Ahora ya sé quién soy y sé qué quiero más necesito apoyos, guías, orientadores, acompañamiento, alguien que me permita dudar de todo lo que yo he hecho, de todo lo que yo creía, y empieza la búsqueda. ¿Y cómo se empieza esa búsqueda? Eligiendo tus recursos, re-cursos. Porque qué hay? Existen hoy día, en Libertad Emocional y en muchas otras plataformas, cursos que nos acercan a encontrar o a potenciar esa esencia y libertad emocional es la que tenemos cerca, la que, se está, la que está llegando a ti, la que estás viendo hoy día y en ella contamos con muchas. Dentro de todo esto hay algo que nos facilita eh, muchísimo la comunicación con nuestro subconsciente y es el chamán, el chamán a través del ritual. Yo en lo personal durante muchísimo tiempo estuve muy resistente, a lo que era la figura del chamán, a lo que era eh, toda esta ritualización de algunas cosas. Porque lo veía desde la perspectiva de que el ritual era algo eh, pagano, con, eh, que eh, en el fondo influía a aquellas personas que eran, ¿no es cierto?, débiles de carácter. En la práctica me fui dando cuenta que no es así. Tanto que hoy día yo lo incorporo dentro de lo que son las técnicas y las terapias que utilizamos. Y el ritual es una comunicación directa con el subconsciente. Y los chamanes, eh, en algunas partes del mundo son conocidos de otra forma, como, como patajo, como eh, machi, etc. Ellos tienen las claves para comunicarse con el subconsciente. Y a través de lo que pueden aprender acá, en, en Libertad Emocional, también existen estas claves. Y podemos llegar a esos rituales y sacarnos esa creencia de que los rituales son paganos y que solamente afectan a personas con una voluntad un tanto eh, influenciable. Entonces, los rituales nos permiten comunicarnos directamente con nuestro subconsciente, de manera efectiva, instalar ahí aquellos cambios que queremos realizar. ¿Y cómo lo podemos hacer? Vamos y nos apuntamos. En Libertad Emocional seguimos su comentario, seguimos sus exposiciones. En Libertad Emocional hoy día se ha hecho un trabajo extraordinario en cuanto al desarrollo de cursos, de terapeutas, porque en algún minuto tu esencia te dice que lo que quieres hacer es ayudar a otras personas, y a través de esa ayuda ir sanando también nuestro propio universo. Ahora este es un camino que se va generando día a día, que eh, no es que hoy día yo trabajé, eh, no sé, mi situación con la madre, o bueno, trabajé, esa es una palabra que yo trato de sacar un poco del vocabulario, porque cuando uno trabaja termina siendo algo cansador. Jugar me gusta más, pero también tiene otra implicancia. Entonces yo jugué un poco con el tema de solucionar los conflictos que pudiera tener con la madre. Ya lo solucioné, estoy al otro lado, no tengo que hacer nada más, ya está todo fantástico. No es así. Va a haber algún aspecto donde yo sí lo voy a mejorar. Pero hay muchos más. Es un trabajo permanente. No es que tenga todo solucionado de una. Puede pasar, porque si no yo también estaría alimentando otra creencia de lo absoluto. También puede pasar que en un instante, o en una sola sesión, yo pueda solucionar mis problemas. Ahora con la madre, no sé si será en una sola sesión, es cierto, puse algo un poco difícil. Si logras reprogramar a tu mamá, ya después volar, o no sé, atravesar paredes, no ser ningún problema. Pero es una figura potente, que se trabaja todo el tiempo, o que se vive, ¿no es cierto?, en este camino, Siempre en constante evolución, nunca es definitivo, nunca está terminado y siempre puede haber una visión nueva. Y eso es importante. Entonces acá tenemos, en libertad emocional, hay terapias y cursos y talleres que nos permiten llegar a cada una de las personas con mucha alternativa. Como bien decía hace un rato una de las exponentes, no todos sanamos de la misma forma y no todo nos resuena. Entonces por ahí alguien quiere estudiar meditación, y lo consigue, pues quiere estudiar Reiki, lo consigue, hipnosis, eh, neurochamanismo, las mismas técnicas de libertad emocional, biomagnetismo, todo eso lo pueden encontrar. Es, una, es algo maravilloso que ha ocurrido en el tiempo y que se lo debemos en gran medida a Paco Inagri, que he tenido la suerte que hoy día sea mi anfitrión. Libertad. La libertad en la facultad y el derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Es más, la libertad es un derecho humano básico, pero ¿realmente somos libres? Después de lo que hemos conversado, les dejo esa inquietud. Más que respuestas, me gustaría que se quedaran con muchas preguntas y que pudieran investigar y, y darle una vuelta, ¿no es cierto?, con una mirada tal vez diferente a todo lo que ha sido su vida y sus creencias. Y finalmente, dejarles una, una frase, ¿no es cierto?, que es desafiar una creencia es la puerta a una nueva dimensión. Y eso es, mis queridos amigos, lo que quiero compartir con ustedes hoy día. Muchas gracias, Cristian. Pues tenemos ahora el apartado de preguntas y María Jesús nos, nos propone que si podrías hablar de algún ritual para problemas recurrentes que, podríamos, que pudiéramos aplicar o aplicarnos. Algo que podríamos hacer todos los días. Claro, hay, hay algo que nos permitiría, a mí me gusta decir esto, que es eh, combatir la causa de la causa, no el síntoma. Un ritual que nos permitiría a nosotros, por ejemplo, abordar nuestra vida de manera como con valor, con valentía, es hacernos un altar, pero un altar no para figuras, o sea, para figuras divinas, porque definitivamente nosotros lo somos, pero no para dioses ni externos, sino que nosotros mismos, y entregarle a, esa, a ese altar, Todas nuestras intenciones. Y eso es muy sencillo de hacer. Yo eh, puedo tomar una foto mía, hoy día existen algunas técnicas como el Photoshop, si no tiene Photoshop hay otras que son un poco más sencillas que tomar una tijera, cartón y, y, y alguna figura, en el caso de las mujeres, de una mujer que se note que es mujer, digamos pero que yo la vea como una persona admirable, o porque me gusta su físico, o me gusta cómo es, o cómo habla, lo que dice, etc. Y yo cambio su cara por la mía, y me hago este altar. ¿Qué debe haber en un altar? Esto naturalmente lo estamos haciendo muy rápido, que tengo que tener un altar, los elementos, la tierra, el aire, el agua y el fuego, que representan nosotros las energías que nos mueven todos los días. Entonces, entre ellas, una vela no tiene por qué estar prendida, porque a veces es un riesgo, eh, pero representa a nivel subconsciente el fuego. El, el agua, un vaso de agua, eh, puede estar ahí cercano sin ningún problema, pero la figura central debe ser yo, ¿no es cierto?, con esta eh, imagen de fuerza, que me va a entregar todos los días una energía, si se quiere, adicional, y que me predispone a tener, eh, digamos, la fuerza para enfrentar cualquier dificultad. Luego de eso, yo imagino, eh, si tengo que salir a trabajar, yo voy a imaginarme que estoy rodeado, protegido, de, y aquí vale la, la creencia que cada uno tenga eh, del color que yo quiera, pero idealmente es azul por alguna eh, por formación, ¿no es cierto? Yo lo hago de ese color y me protejo completamente. ¿ya? Cada espacio, parto por los pies y empiezo a cerrar, si se quiere, ese círculo hasta la cabeza, pensando siempre que esto me va a proteger de cualquier influencia o de cualquier eh, malignidad que pudiera haber en el entorno. Entonces es algo sencillo que se puede hacer con cualquier eh, material y, y nos va a entregar a nivel subconsciente, aun cuando yo no lo perciba, a nivel subconsciente, una fuerza que habitualmente no reconocemos. Muy bien, pues tenemos más preguntas. Alejandro Javier eh, pregunta que si tienes alguna experiencia en terapia que te haya sorprendido o te haya hecho crecer. Alejandro, gran pregunta. Sin duda que eh, yo voy a separar en dos partes. Uno es, en cada una de las terapias que yo he realizado he aprendido muchísimo. Y alguna que me haya hecho crecer, yo creo que todas. Pero tal vez la pregunta va orientada hacia situaciones como especiales, algo que fuera de lo común. Y te diría que sí, yo he tenido eh, en algunas ocasiones personas que han hecho cambios incluso de su fisonomía estando en la sesión, producto de este encuentro, de, vamos a llamarlo verdad, ¿no es cierto?, de este reconocimiento que han tenido y que han tenido cambios instantáneos. Entonces, por eso yo no me cierro a nada. Entonces, alguna vez hablamos con Paco esto en, en una oportunidad y que el cambio se, podía, se puede producir en cualquier momento, o sea, en un instante. O sea, no es necesario que hayan... 18 sesiones como el psicoanálisis, que es toda la vida. Entonces sí he tenido situaciones impactantes. Gente que se ha parado y se ha ido completamente recuperada. Gente que ha entrado eh, a, la, a la sesión y ya se siente mejor. Y, y no me hemos hecho nada. Y yo no me creo ni un iluminado, ni un... Eh, para nada. Es simplemente la postura que, que hemos llegado a tener frente al otro. A esa aceptación, al afecto, al cariño que hemos reconocido en el otro una parte nuestra, y tal como han dicho otros exponentes hoy día, tenemos, ¿no es cierto?, eh, o vamos mejorando cada uno de nosotros a través del, del, del otro, de su propia experiencia. Totalmente cierto. María Jesús nos dice si podríamos decir que las creencias limitantes son como cadenas. Sí, María Jesús, eso es una descripción perfecta, pero cuando hablamos de creencias limitantes, yo eh, iría un paso más allá y te diría que, Todas las creencias que no van en beneficio del ser son limitantes Entonces nuestros miedos, nuestra, eh, nuestra cultura nos lleva a tener un comportamiento Y eso ya es una creencia Partimos diciendo lo de los mitos y las leyendas Claro, no las mencionamos como tales Pero las creencias terminan siendo una tremenda carga para nuestro ser Y principalmente en cuanto a lo que significa nuestra esencia si nosotros creemos, por un lado, que siendo terapeutas nosotros eh, no tenemos que eh, cobrar, por ejemplo, por lo que hacemos, o, o tenemos que cobrar muy barato por lo que hacemos, o definitivamente no tenemos que cobrar, ya te estás limitando tus posibilidades de hacerlo. Porque eh, hoy día hemos elegido, a través de la historia, no fuimos nosotros, naturalmente, a través de la historia, tener un, un tipo de cambio que nos permita acceder a aquellas cosas que queremos. Entonces... Si yo y terapia y quiero vivir de aquello, tengo que cobrar. Entonces, esa es una creencia que me limitaría tremendamente en mi desarrollo profesional como terapeuta. Eh, si quiero ser conferencista, si, o al, al, en el aspecto que lo quieras ver, las creencias limitantes son cadenas que además empiezan a, a encajar entre ellas y que nos arrastran a, a no prosperar en aquellas cosas que deseamos. Pues la siguiente pregunta tiene mucha amiga. ¿Qué pasa si dejo de creer en lo que creo? Claro, si dejo de creer en lo que creo, mira, aquí es, esta es una creencia, vamos a llamar creencias compuestas. Si yo dejo de creer en lo que creo, ¿desaparezco? Si ya lo que creo o lo que he creído durante toda mi vida me han transformado en el ser humano que soy, nuestro cerebro necesita tener en qué apoyarse. Lo que vamos haciendo es, como hablábamos con María Jesús hace un momento, esas creencias que son limitantes, cambiarlas por creencias que sean potenciantes, que nos ayuden ¿no en nuestro proceso, en nuestro, eh, en nuestro crecimiento. Entonces, claro, yo voy a sacar una creencia y ese lugar va a ser ocupado por otra. Qué tan grande, qué tan profunda, eso lo vamos a ver probablemente si, si lo hacemos en una terapia. Eso, pero la creencia como tal va a tener un lugar y va a ser ocupada por otra. No, no me desarmo, la estructura sigue estando siempre vigente. Pues la siguiente pregunta eh, enlaza con la anterior y nos dicen, ¿consideras que al liberar una crianza necesitas otra? Yo creo que un poco la has contestado, pero podías claro. abundar un poco más. Claro, Gustavo, es claro, porque nuestro cerebro, como te decía, necesita completar ese espacio que tiene vacío si no se transforma en un buscador insistente de una razón o de una creencia diferente para poner en ese lugar. Ya Yo, por ejemplo, creo que dejar de fumar es imposible. Entonces yo quiero cambiar esa creencia. Entonces la creencia que yo voy a instalar es dejar de fumar es fantástico. Pero en la reprogramación lo hacemos un poco más diferente. Si lo vamos a cambiar. Por ejemplo, eh, fumar es maravilloso, pero no lo necesito. Entonces tiene una característica positiva, sigue ocupando el lugar de la misma creencia, pero ahora ya en beneficio de la, de, del ser. Es un poco la idea de la reprogramación también. Más preguntas que siguen entrando. ¿Tienes algún mantra o frase que apliques en determinados momentos, como antes de dormir, al despertar, antes de una terapia, o antes de afrontar un problema? Básicamente, el, eh, lo que hablábamos hace un rato del de este ritual, ¿no es cierto?, de tener un altar, eh, yo tal vez no lo tengo físico, porque esto funciona a nivel físico y a nivel eh, mental, ¿no? ya esto, nosotros tenemos este maravilloso componente de nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, el cerebro que es capaz de imaginarse cosas maravillosas, y que para él no da un poco lo mismo que yo lo haya hecho, que yo me imagine que lo hice, ya que haya tenido esa experiencia, entonces yo habitualmente lo que hago es partir sin oposición, para esto voy a complementarlo un poco con algo que eh, me ocurrió hace algún tiempo. Nosotros hacemos, en, en nuestro emprendimiento no es cierto, de medicina complementaria, hacemos limpiezas de casas. Entonces, cuando yo estudié, el, el chamán que, que me entrenó me decía te tienes que imaginar que estás rodeado de luz, que eres una luz muy intensa y que fantástico y fantástico y nada puede entrar y todo. Y esto cuando nosotros lo vamos haciendo habitualmente, ya se transforma en un acto inconsciente. Entonces, yo lo preparo, esta, eh, y tengo una batería, ¿no es cierto?, de varias, eh, de varios rituales para eso, entonces, dependiendo de lo que vamos a hacer, el que vamos a usar. Y es como ponernos un traje, como vestirnos, cuando vamos a una, a una gala, nos ponemos un de, una determinada ropa. Cuando vamos a trabajar con, eh, digamos, con espíritus o con eh, situaciones eh, muy extremas en términos de lo que puede ser la malignidad, vamos a tener un traje. Una, una defensa. Ahora, también hay que considerar que mientras más me dispongo o me predispongo de una manera tremendamente exagerada, si se quiere, puedo tener del otro lado la misma intensidad. Entonces, más bien, nosotros lo que vamos haciendo es relajarlo un poco con las protecciones que hemos aprendido, ¿no es cierto? Pero no, en exager no exagerarlo. De manera que cuando entremos en esa situación que en ocasiones es conflictiva, las fuerzas no sean tan dispares. Porque esto funciona de algún modo así. Si yo me voy a encontrar con un tipo que mide, en una pelea, por ejemplo, un tipo que mide dos metros de altura y, y yo mido 1,68 dentro del promedio de Chile, por si acaso, para aclararlo, voy a llevarme dos o tres amigos. No voy a ir solo. Y entonces a esos niveles eh, ya están preparados para lo que viene a combatirlo o lo que viene a contrarrestar. Entonces, de alguna forma, nosotros vamos equilibrando las fuerzas para que esto sea eh, lo más saludable para todos, ¿ya? en beneficio de todo el entorno. Y una última pregunta de Edgar, nos da las gracias por el tema, y nos pregunta, dentro de todas las técnicas, ¿cómo puedo alinear mi subconsciente con mi consciente de una manera efectiva? Bueno, muchas gracias Edgar, para eso necesitaríamos aquí hacer un curso de, de algunas semanas, pero la invitación está hecha y a través de Libertad Emocional los vamos a ir programando. Porque es algo que estamos acostumbrados a que nos digan que son cosas muy complejas. Entonces, si nosotros vamos y decimos, ¿sabes que En una sesión o en una clase tú vas a aprender a hacerlo, probablemente ni siquiera quieras tomar la clase. Pero la mejor forma, eh, si lo tengo que decir eh, a grosso modo, es buscar la coordinación entre lo que pienso y lo que siento. Por ejemplo, yo quiero bajar de peso, pero en realidad, soy una persona obesa, ¿no es cierto?, y quiero bajar de peso, pero en realidad no lo quiero, porque esa condición me permite a mí una serie de cosas y de beneficios que no tendría si no fuera obeso. Dije obeso, llévalo a cualquier tema. Por ejemplo, una persona que tiene fibromialgia, ¿qué pasa si dejas de tener fibromialgia? Entonces, a nivel consciente, yo quiero sanarme de la fibromialgia, pero a nivel inconsciente, hay una serie de beneficios que no quiero perder. Entonces, yo tengo que ir a buscar para alinear mi subconsciente con mi consciente cuál es la razón, cuáles son las cosas que me están permitiendo y que me favorecen en esta condición. Tal como decía, si soy yo eso, ¿cómo me favorece a mí? ¿Qué es lo que estoy ganando? ¿Cuál es mi ganancia? Y cuando la encuentro desde mi consciente, llevarlo, ¿no es cierto?, a que tengan una coordinación. Y eso lo podemos ir haciendo paso a paso. Hay algunas cosas, ¿no es cierto?, hay algunos rituales que son eh, más, eh, muy fuertes, muy poderosos, eh, pero están eh, más eh, cercanos a lo que era el, el antiguo chamanismo del de, corte violento, digamos, de, de la situación. Nosotros vamos un poco más por el lado amoroso, que si bien es cierto, tal vez tarde un poquito más, pero yo voy a tomar un ejemplo de, de alguien que escuchaba hace un tiempo, por ahí alguien que Está, eh, le falta poquito para aprender a nadar, ¿no es cierto? Que venga alguien y lo empuje y eso lo anima y termina nadando, puede ser fantástico. Para otro podría significar que nunca más se quiera meter al agua. Entonces, esos son los aspectos que tenemos que tener claro cuando iniciamos este camino, de ver qué es lo que queremos, para dónde vamos, cuál es nuestra esencia. Y esas dificultades que empezamos a encontrar, estas eh, diferencias que empiezan a aparecer entre nuestro consciente y subconsciente. Entonces, eso es un ejemplo claro. En mi, en mi subconsciente... ¿Qué me permite esta condición que tengo? ¿Y ahora lo quiero cambiar? ¿Estoy dispuesto? ¿Estoy dispuesto a pasar por eso? Ahora, si no hago nada, no pasa nada. Sigo viviendo la misma vida, sigo teniendo los mismos problemas, siguen repitiéndose las situaciones. Pero si hago algo, si me muevo en ese sentido, todo podría cambiar? Muy bien, pues ya hemos llegado al final de esta ronda de preguntas. Cristian, muchísimas gracias por tu ponencia, por toda esa información que has aportado y te cedo la palabra para cerrar este último programa pues del día de hoy, sábado, del primer Congreso Internacional de Libertad Emocional. Pues nada, pues nada muchas gracias. Yo feliz de participar, de, de estar en esta eh, comunidad que es Libertad Emocional y de poder compartir con tanta gente toda esta experiencia de algunos cuantos años. Yo feliz, como digo, reitero, desde el sur del mundo, como siempre te he dicho, estamos aquí con algo de frío, en pleno invierno, pero felices de, de poder participar. Un abrazo desde acá, hasta siempre.